Creo que incluirían al menos tres componentes importantes. El, el, el primero es, es ya necesario y urgente sacar a los más de 11, 12 millones de migrantes que viven en las sombras dentro de Estados, Unidos, de, de Estados Unidos, trabajadores, familias que han dado su sudor y su esfuerzo por este país que no están documentadas. Hay que sacarlas de ahí y hay que ponerlas en un camino en la ciudadanía. Yo creo que es el primer aspecto que se tiene que hacer. El segundo debe ser muy claro. Los migrantes que vienen y que necesitamos, nosotros vamos a seguir necesitando migrantes antes y después, se necesitan establecer programas en donde la mayoría de los migrantes venga por los puentes internacionales, cruce de una manera legal, que nadie tenga que cruzar y morirse en el desierto, que tengamos una política de flujo migratorio más humana, eh, más abierta, en el sentido de que aceptemos que vamos a necesitar migrantes y que tenemos que darles permisos para ellos. y lo tercero es que se prohíba la detención de niños, la detención de familias como la práctica común en la frontera y en el resto del país. Yo creo que es importante acabar con la criminalización de los migrantes. Y yo creo que esos tres elementos serían importantes en una reforma migratoria.